Seguimos con los mapas. Y en este caso estamos en el sitio de Luchemos por la Vida, la asociación civil que trabaja la prevención de los accidentes de tránsito y una mejor educación vial. ¿Por qué estamos acá? Porque vamos a trabajar con su sección de estadísticas. La asociación Luchemos por la Vida lleva el conteo de todas las muertes que se producen por accidentes de tránsito en todo el país, provincia por provincia, año a año. Entonces son datos muy valiosos. Pero vamos a ver a lo largo de este ejercicio que a veces a los datos hay que darles un retoque para que nos digan todo lo que nos pueden decir. Vamos a ir a la sección de estadísticas. Bien, como les dije, la Asociación Civil Luchemos por la Vida tiene las estadísticas, por ejemplo acá, total de muertos anuales. Bueno, ven, tenemos de más de 25 años de eh, estadísticas y recuento de muertes por accidentes viales. Vamos a tomar los muertos en Argentina durante 2019 por accidentes de tránsito. Y acá nos vamos a encontrar con una sorpresita. Bueno, si el PDF es una desgracia, que los datos estén dispuestos en una imagen imposible de editar, imposible de convertir, ya entra a nivel... Pandemia. Esto es un shock. Acá no hay otra vuelta que armarse un Excel uno mismo poniendo el nombre de la provincia y tomando nota a mano de los números que están acá. No hay otra manera. Esto es una imagen JPG. No hay, no hay otra manera que copiar los datos a mano y volcarlos en una planilla de Excel. Bueno, este es el peor de los escenarios posibles en cuanto a obtención de datos. Bueno, ven cada provincia, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, 2.123 muertes en 2019 por accidentes de tránsito. La ciudad de Buenos Aires, 143. Tierra del Fuego, 12. Y yo ya me hice mi Excel con estos datos. Como en los programas de cocina, donde ya uno tiene preparada el paso intermedio. Bueno, vamos hacia allí. Bien, ya estamos. Yo voy a mover la camarita un poco más para acá. Bueno, acá tengo provincia y muertes. Provincia por provincia. Con todos los mismos datos en 2123, que era lo que les había dicho la, la provincia de Buenos Aires. Y así. Una vez que yo tengo mi tablita, puedo irme a mi herramienta de visualización. En este caso vamos a usar Flourish. Vamos a Flourish. Bueno, nos logueamos en Flourish o creamos la cuenta, si todavía no la creamos. Ya estamos adentro. Bien, vamos a mover esto porque tenemos que ir a, cuando vamos a crear una nueva visualización, tenemos que ir a ese botón azul, nueva visualización. Bien, y queremos utilizar la herramienta de mapa, pero no la herramienta de mapa de división política departamental con las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y todas las ciudades del país, sino el otro mapa que yo les mencioné, que es el de las provincias, porque en este caso la data que tenemos es de provincias y Ciudad de Buenos Aires. Entonces, elegimos este mapa de provincias. Como siempre, ya nos trae un mapa con información precargada. En cuanto Cabe, bueno, ahí lo podemos ver, ¿no? Distinta información y esos puntitos son las ciudades capital. ¿No? Bueno, vamos a Data. Lo primero que quiero hacer es eliminar todos los puntos de esta pestaña de puntos, Clear Sheet, porque no vamos a usar los puntos ni las ciudades capitales. Recuerden que con este tipo de mapa lo que creamos son mapas de gradientes que nos sirven para mostrar la cantidad de un fenómeno según cada provincia o cada división departamental, ciudad, comuna, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso es un gradiente por provincia. ¿Ven? Acá lo único que tenemos son las provincias y estos valores que los vamos a eliminar ya para no confundirnos porque son los que vienen precargados. Y a esta columna que dice value... Vamos a poner muertes viales. Podríamos ponerle cualquier otro nombre, pero hacemos eso. Y tomamos los valores de la tabla. Como las dos están ordenadas alfabéticamente, tenemos que chequear eso. No sea cuestión de pegar mal. Por ejemplo, en este caso tenemos que ordenarlo alfabéticamente. No estaba ordenado alfabéticamente. Y ahí está. Sí, empieza en Buenos Aires, Catamarca, igual que en nuestra tabla. Entonces podemos pegar los datos. Ahí está. Sí, Buenos Aires, 2123 y Tierra del Fuego, 12. Está bien. Guman, 398. Perfecto. Bien. No hay mucho más que hacer para tener un mapa de las muertes viales en la Argentina. Aquí tenemos el mapa. ¿Dónde? Vamos a achicarlo para que se pueda ver. Tiene poco contraste. Bueno, aquí tenemos el mapa. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí nosotros decimos el azul no nos representa. Por ahí, rojo, porque son muertes. Si quisiéramos tener ese criterio editorial. Bueno, entonces vamos a... Um, regions. Regions player, como la otra vez. Y en paleta, palet vamos a Reds, son los rojos. Y ahí tenemos, ¿no? Donde la provincia de Buenos Aires sí tiene más del 30% de las muertes viales del país. que destaca por sobre cualquier otra provincia. Y nosotros podríamos hacer una nota diciendo, la provincia de Buenos Aires tiene más del 30% de las muertes viales de todo el país. O por lo menos así fue en 2019. Y esto es correcto. Ahora, ¿cómo se pone en juego una provincia como la de Buenos Aires, con sus 2.123 muertes por accidentes viales, con los 79 de Santa Cruz o los 378 de Córdoba o los, si me sale... La ciudad de Buenos Aires, que está muy chiquito. Vamos a agrandarlo. Vamos a agrandar. Los, los, ¿Cómo comparar? 143 de la ciudad de Buenos Aires. Es, es poco comparable. no Es casi como comparar peras con manzanas. Está bien. Son provincias, pero son bastante incomparables. Unas provincias con otras simplemente... Mediante la cantidad de muertes Y ahí entran En el periodismo de datos Y en el trabajo con datos numéricos La cuestión de que Los números absolutos Los valores absolutos No siempre son los más indicados para trabajar Nosotros podemos Decir, como les dije antes Sí, el 30% de las muertes Viales en 2019 Fueron en la provincia de Buenos Aires, Y ese es un dato Y eso puede ser una noticia y es totalmente cierto y vale, pero podemos ir más allá además de eso. Como les dije, ahí entra corrernos de los valores absolutos y empezar a trabajar en las proporciones. Por ejemplo, un criterio que se utiliza para poder comparar fenómenos, realidades, entre una zona geográfica y otra zona geográfica, es la tasa, de incidencia de ese evento, de ese fenómeno, cada 100.000 habitantes. Podría ser cada 10.000 o cada 1 millón, depende las realidades que comparemos, pero 100.000 habitantes es generalmente el criterio más utilizado. Y es el que podemos utilizar acá. Entonces, si volvemos a nuestra tablita, vamos a volver. Tenemos, ¿no? la tengo que correr la cámara. La voy a mover para acá. Si me deja. Ahí está. Bien. Tenemos, ¿no? Las muertes. Pero esto hay que relacionarlo, como les dije, con la tasa de muertes cada 100.000 habitantes. Eso es lo correcto. Lo que hay que hacer para poder comparar una provincia con otra y poder entender eh, con mayor profundidad cuál es el fenómeno que se está dando de accidentes y muertes viales en la Argentina. Entonces, ahí entramos a las columnas que yo tenía ocultas, que es la población y las muertes, el resultado de las muertes de cada 100.000 habitantes en cada una de las provincias. Y esto es una fórmula. ¿Qué se hace? El total de muertes dividida la población de esa provincia, o sea, el total de muertes en esa provincia, dividido el total de la población de esa provincia por 100.000. Muertes sobre población por 100.000. Y eso me da el valor. Provincia de Buenos Aires, 13, están redondeando los números. ¿Por qué? porque eh, no se muere media persona, se muere una persona. Cuando hablamos de muertes, lo correcto es redondear para arriba si el número decimal es hasta 5, eh, perdón, para arriba si el valor es de 5 para arriba o si es menor de 5, redondeamos para abajo. Entonces, esta cuenta daba 12, algo y redondeado da 13. Entonces, ahora sí podemos tomar los datos de muertes cada 100.000 habitantes y tener un abordaje de la realidad más concreta. Entonces, vamos a volver a Florish. Vamos a data, eliminamos todo esto y pegamos lo que copiamos. Que ahora sí, muertes viales cada 100.000 habitantes. Y ahí vamos a un preview. Y acá tenemos otra. Tiene otra cara este este mapa, ¿no? Con otros protagonistas. Ya no la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Que tiene colores similares a otros y entre los más claros. Acá vemos Santiago del Estero. Tiene un tapado en el otro mapa, ¿no? Todos los ojos se iban hacia la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos que en Santiago del Estero, en 2019, hubo 32 muertes viales cada 100.000 habitantes, mientras que la provincia de Buenos Aires tuvo 13. Y se destaca por todo el país. ¿no? Tenemos un, un norte bastante oscuro, que significa que ahí debe haber mayor incidencia de accidentes de tránsito, las rutas están mal, hay menos educación vial. Habría que que indagar por qué se da este fenómeno, pero claramente tenemos una realidad que podemos contar con el mapa anterior cuando tenemos los valores absolutos y ahora tenemos otra realidad. Primero que podemos comparar una provincia con otra porque tenemos en cuenta el, el factor población y después porque aparece esto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué está pasando en Santiago del Estero, cambia toda la definición de políticas por ejemplo, cambia toda nuestra nota de Buenos Aires, nos vamos a Santiago del Estero, casi inesperadamente, diría. Entonces, bueno, quería tomar este caso para ver cómo obtenemos datos de una fuente, que es en este caso una ONG, que hay que trabajarlos manualmente porque los datos están encapsulados en una imagen y cómo esos datos nos sirven para construir un mapa y contar una historia pero también cuando vemos esos datos también tenemos que tener en cuenta esto que los valores absolutos no siempre son los mejores para contar esta historia que muchas veces tenemos que apelar a cuestiones como las proporciones y la tasa de incidencia de un fenómeno cada 100.000 habitantes es la mejor muchas veces para abordar este tipo de, de datos y este tipo de, de historias como siempre podemos ajustar desde estas configuraciones ponerle un título ¿no? eh, muertes viales en Argentina, por provincia, cada 100.000 habitantes en 2019. Y otras cuestiones, y por supuesto la fuente, los datos, no vamos a ponerlo, footer, acá donde dice source, le vamos a poner fuente, y le vamos a poner más acá. Yo voy a poner luchemos por la vida. Y ahí iría a la web de luchemos por la vida y ahí sale. Perfecto, toda la información de contexto que hay que poner. Y si le ponemos más para decirle, por ejemplo, pasar el mouse para ver los datos o cuestiones así. ¿Ven? Junteo del estero, muertes viales cada 100.000 habitantes, 32. Bien, y como siempre, uno cliquea acá para exportar, publicar, le damos que sí, y nos da el código para embeber en nuestra nota, contando esto. Podríamos incluir los dos mapas, con valores absolutos y valores relativos. Yo soy partidario de contar en, en el texto que la provincia de Buenos Aires es la que tiene más muertes, que tiene que ver con, con mayor población y, y qué sé yo, supongo, pero cuando vamos acá surge otra realidad. Me parece que acá está la nota en serio. Bien, eso es todo para este video. Un saludo.